Esto es de mañana, el programa premium de la televisión franco-macorizana y de toda la región. En este momento nos acompaña ya el general Orinson Olivense, con quien vamos a conversar acerca de muchos temas. Buenos días, Orinson. ¿Cómo está usted? Buenos días. Placer. Placer. Para mí es un honor, tal de mañana, sí. el, el, el miércoles, llegué. Los compromisos de llegar, pero llegué ya terminando y me comprometí sí. a estar aquí el lunes a las ocho y media Así para arrancar arra arra arra con ustedes en la, a las nueve de la mañana. Maestro, para mí un profesor, excúseme, para mí es un placer, <risa> es que como yo le digo profesor y ahora le dije maestro, pero bueno, eh, profesor, para mí es un placer eh, estar aquí con ustedes, con Francis, con Sócrates. Con, más ahora supe que es un poblano sí, mío, con poblano Mío. Sí, con Pueblano Mío. Fulvio es con Pueblano Mío. Ahora, ahora yo lo voy a querer más. Ah. Porque yo le yo eh, siendo teniente en Atomayor me dijeron, siendo encargado de la dirección de droga allá, me dijeron que había un mocano, el doctor Crutineo, que fue alcalde, por cierto. Y yo fui donde él y yo, mire, comando, si se arma algo... Usted y yo vamos a coger a defender la, la, la provincia heroica. Sí. Dice, sí, a partir de ahora somos hermanos. <risa> ya. Pues ya yo sé que Fulvio es parte mía, porque es concorreano mío. Y gel que somos grandes amigos, estar aquí con ustedes a su disposición. Bien. Bueno, muchas gracias. General, hace unos días estamos viendo exhibir una cantidad importante de vehículos que están dispuestos con centella y toda la eh, la lo, parafernalia, ¿no? Correcto. De, háblenos de eso. ¿Qué, ¿Qué pretende y es que llegó la luz a San Francisco de Macorís o es un proyecto regional? Primero, vamos a hablar algo claro: lo que es la seguridad ciudadana. Uh -huh. Si ustedes se ponen a ver la definición de seguridad ciudadana a nivel mundial, dice que es, la seguridad ciudadana es un conjunto de factores que, que inciden en una sociedad. Por ejemplo, sociedad civil, cuerpo de seguridad pública, ministerio público, eh, o sea, empresariado. O sea, yo te lo estoy definiendo, te estoy haciendo una síntesis de lo que en realidad era, pero es un conjunto de factores. Es decir, que las fuerzas vivas de la sociedad o las instituciones que componen esta sociedad. Tienen que ir en el mismo, en el carril, mismo carril para por la seguridad. Por la seguridad. Eh, tú, okay. Si tú te pones a ver eh, una referencia que nosotros siempre tomamos, que es la ciudad de Nueva York, cuando Giuliani, que se sepa cuándo Giuliani, porque ahora mismo la ciudad de Nueva York está difícil, sí. eh, Giuliani lo que comprometió fue al ministro. Como él fue al fiscal, él tenía esa... esa, esa, esa, esa esa intención, no, ese, no, no, ese, ese conocimiento, conocimiento ¿no? No, y, y, y los fiscales la fiscalía de Estados Unidos, la fiscalía general esa de vivencia. Nueva York, se comprometió con Giuliani, como él fue fiscal yeah. tenía esa relación sí. entonces, también comprometió a la sociedad civil si ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos principalmente en la ciudad de Nueva York Bronx Manhattan, Juncker world Plain Long Island eh, man, eh, eh, Downtown o sea, lo que compone la ciudad de Nueva York lo que es la ciudad de Nueva York en la mayoría de los edificios, tú ves que tiene en los ascensores, en la entrada del edificio, tienen números de, de la policía donde llamar. Uh -huh. Y los mismos carros de la policía tienen también eh, una información que dice que por cualquier información que usted dé en beneficio de la ciudad ciudadana o del delito, se, se, le, iba, se le da una recompensa, una recompensa. Entonces, cuando te digo eso, yo lo que digo es que las cantidades de hombres, y de vehículos en la ciudad son importantes, son un paliativo Pero si no se compromete la ciudad ciudadana completa, tenemos una debilidad. ¿sí? De, de, de, de, por ejemplo, ahí nosotros tenemos 28 camionetas, 51 motor y tenemos alrededor de 500 hombres. Que, que acaban de integrarse acaban ahora. Acaban de integrarse, están ahí. ¿Por qué no están en la calle? Porque esas, esas unidades van al sistema 911, al sistema de emergencia y seguridad 911, que ya el día 30, lo que no sabemos el día, si va a ser en la mañana o en la tarde, ya eso lo disponen los superiores, se va a inaugurar aquí en San Francisco de Macorís el sistema de emergencia y seguridad 911. O sea, esto y, es una primicia. Sí, sí, primicia. sí. Esto es una primicia. El general eh, Oliven se está anunciando que el día 30, 30... No sabemos la hora, si es en la mañana o en la tarde, porque ya el 27 se inaugura en San Juan y el 30 se inaugura en... La en, puesta en, en funcionamiento del sistema en 911 Manuel, en San Francisco de Macorís. Que eh, en, en el transcurso del programa eh, le, me van a permitir... Eh, por lo menos uno, un tiempecito para yo explicar lo que es el sistema de emergencia 911. No, no, pero claro. Porque sí. hay gente que va a creer que por un dolor de cabeza hay que llamar. ¿eh? <ríe> Entonces ahí queremos quedar claro porque el sistema, eh, el sistema de emergencia 911 a nivel ahora, a no, Iberoamericano, de a nivel latinoamericano y centroamericano, es un uno de los mejores sist sistemas que hay en, en, en América Latina. O sea, Centroamérica y América han venido... El señor presidente constitucional de la República ha invitado a diferentes países, o presidentes homólogos de él, a venir eh, a, a ver, y ellos han querido venir a ver ese sistema, cómo ha funcionado aquí. ¿Cómo se tiene permitido que funcione? ¿Dónde va a estar lo principal, la logística, jefe? ¿Usted ¿Hay información sobre eso? Todavía no se ha decidido. No, no, no, eso está, todo, todo lo, eso está, la logística talista. Esas camionetas y esos motores van a estar eh, eh, identificados, ¿dónde van a estar sus rutas? su cuadrante y su corredor. Por ejemplo, el corredor eh, eh, eh, eh, Antonio Gumán, sí. esa va a estar del parquecito de los mártires hasta donde divide con los aguayos. Ah, Ahí va hasta a ver haber... El límite distrital. Eh, sí. de... Lo que es Xenobí, el cruce de Senoví sí. con, con, con la con, con, con el con, con, de Uruguay. Entonces de ahí va a haber otro corredor, otra camioneta, que va a ir. Entonces, de ese corredor hasta Ya. Yeah. Y en Senoví va a haber una que va hasta donde dividimos con la verde Pero desde dónde se va a coordinar. Eh, no, eso se Eso se, pre, eso se eso coordina. Eso me, me preocupa. Eso no, no, no, eso se prepara aquí. Okay. Porque, por ejemplo, hoy viene el mayor Ureña del 911, uh -huh. que es el que el que. El que, el que hace la, prepara la plataforma para, para integrarlo al 911. Esos corredores se le ponen, vienen con ABL, lo que nosotros le llamamos GPS. Ninguna unidad de esas se puede salir de su área. Porque ese, esa unidad, de, yo debí traerlo, Esa unidad de, dice, por ejemplo, corredor 8, eh, Parque. parque eh, mártires. Los mártires hasta Mirabel. Mirabel, entrando, es de... entrando por, por, por, por, ¿cómo se llama la, la que, la por guapa. Eh, donde vive eh, do, eh, Doña Luneta, eh, eh, por donde estaba me, ah, okay. ah, eso, ah es okay. eso de las cejas, entrando por la cejas, eso, ellos si se salieron de ahí, eso te da una, eso da una alerta en el 911. Y de una vez ellos nos llaman, mire, la unidad tal que le compone el corredor eh, <coughs> el Comán, se salió de su límite. inmediatamente nosotros lo mandamos, es una nota que nos dan los viernes, yo tengo que ir todos los viernes a Santiago, y ellos nos entregan esa nota, y nosotros tenemos que mandar a investigar el por qué esa unidad se salió de ahí. Igualmente los motores, por ejemplo, el motor, el motor eh, el Relámpago 43 o Relámpago 30, está en la zona de. De Caperuza y Brudal y, y arrancó y se fue para la libertad. Para eso nos da una alerta inmediatamente. Entonces, nosotros llamamos, primero llamamos, confirmamos. ¿La unidad tal dónde está? A ah, los chiripos, ya se, tú, estás, tú puedes estar seguro que está sancionado. Pero, ¿y si hay casos de persecución y tienen que salirse su Cada unidad, cada zona tiene su corredor y su cuadrante. Si el, si el hecho pasó en la salida de Anagua. Las unidades de ahí, el, el mismo sistema, cuando salen, nosotros le damos, le damos la alerta. Miren, van a salir, hay una persecución rumbo a Nahua, El corredor que va de la UAS a la a la, a, la guarana, a la entrada de la guarana, tuvo que darle persecución, por si acaso la alerta llega. Entonces ya ellos saben que están en persecución. Ya. Y ya eso ahí no, ahí no, ahí no, ahí no produce una alerta. En, ya, en, ya. Porque okay, nosotros okay. tenemos, bueno, nosotros tenemos 911 en en Samaná sí, y La Terrena. Yo voy todos los viernes. Ahí nos dan. Hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido problemas. Solamente tenemos problemas del tiempo. ¿Por qué? Porque hay una, hay una para, hay un parámetro que de 0 a 10 es excelente. De 10 a 15, más o menos, es amarillo. Y de 20 en adelante es rojo. Y no puede ser. ¿Se está hablando eso eh, de eso? Eh, de Por minuto, exactamente. Okay. De, de la sí. ciencia de llegar a lugar a los seis. General, eh. Nos consta que usted es una persona eh, muy asequible y que se acerca mucho a la comunidad. De hecho, hace varios años ya usted estuvo en la comunidad del aguacate, donde somos oriundos, dando una charla ahí, eh, con los comunitarios. Sin embargo, en, en su dirección aquí han sucedido hechos trágicos de, eh, por accionar de, de sus agentes, en, que están bajo su responsabilidad. Y fue uno de ellos el caso de la muerte del joven Marvin José Peña y José Miguel García, que supuestamente los venían persiguiendo eh, porque supuestamente eran atracadores, y resultó que un agente o dos, o lo que fueran, eh, terminaron arrebatándole la vida ya luego de, de haber sido apresado y, y haber, haberlo tenido ya, ¿verdad?, eh, apresado. Dominado. Eh, ¿Quién le da licencia a los agentes para que cometan este tipo de tropelías sobre los ciudadanos? Oh, bueno. Mira, primero de ese caso, <coughs> ese, el señor director general de la policía, el mayor general ingeniero Ney Aldri, Bautista Almonte al Monto de investigación encabezada por el inspector general de la policía el, el director de asuntos internos y un servidor que le habla y el magistrado Benedicto, fue designado por la Fiscalía. Benedicto eso, sí, ya eso está eh, creo que está en juicio de fondo creo. En ningún momento nosotros le damos licencia a nadie para cometer hechos que empañen el accional policial algunas veces eh, la característica pueden parecerse eh, lamentablemente la característica era muy parecida a los elementos que hicieron el, el atraco en la zona del río, el Jaya uh -huh. y venían de la zona donde habían dicho o se había dicho que habían salido que habían salido por aquí por, a, por atrás de, de, por, el, por el, el estadio y se le estaba dando persecución fue un exceso eh, que en ningún momento nosotros le damos, como tú dices... Eh... Eh, eh, Luz verde para eso. Nosotros eh, tratamos de ser una institución profesional. Sin embargo, general, se dice que fueron baleados ya luego de estar sometidos. Bueno, es un asesinato. Eso eso, eso ya la justicia tomará carta en eso. Nosotros, no nosotros como institución, hicimos lo que teníamos que hacer: suspenderle funciones y enviarlo al Ministerio Público ¿Tú sabes? por los hechos que, que se cometieron. ¿Tú general, sabes qué me preocupa? Ya la, ya la justicia tiene que tomar medidas en eso. Nosotros sí, sí cumplimos como institución. ¿Sabes qué me nosotros preocupa? Porque lo separamos de la institución. ¿Qué? ¿Qué sabe qué me preocupa? ocupa general. El hecho de que yo veo que la policía, a pesar de lo que, del tiempo que ha transcurrido, la época en que estamos, eh, tanta formación que se le da, pues eh, uno dice, bueno, pero ¿por qué el policía cuando llega a una escena llega con una pistola en la mano. O sea, ¿por qué la primera respuesta del policía tiene que ser la violencia? En otros lugares, yo recuerdo que una <coughs> vez le hacía una entrevista a Guillermo Guzmán Fermín y él decía, mire, lo que pasa es que nosotros tenemos una policía que tiene muy poca opciones, La única opción que tiene es el arma, porque no tiene un gapimienta, no tiene una... ya no usa macana los policías que antes. No, no, Entonces, aquí sí. Sí, todavía, todavía. Aquí tenemos, yo creo que desde la poca policía Bueno, Ajá. casi mayormente en toda, partes Se le está exigiendo su macana y su esposo, okay. Para eso mismo Ok, entonces la idea es esa ¿Qué hace la policía en los entrenamientos? ¿Cómo se maneja ese tema de la violencia? Del trato con el ciudadano De cómo el policía debe tener un open mind Una mente más amplia Para lidiar con la violencia de un ciudadano Que no está a su altura Porque él tiene que saber manejar eso Mira, eh, qué bueno que usted me hace por esa pregunta. Usted fue director de... No, no, no. Por eso usted me hace esa pregunta, maestro. <risa> y, y un servidor. Yo fui director de la Escuela de Cadete. Exacto. Y fui rector de Educación de la Policía. Eh, y tengo el, el, el honor de decir que logramos dos maestrías que están autorizadas por el MESI. Eh, bueno. todavía porque creo que por falta de presupuesto no han empezado, creo que este año van a empezar y también por la condición que nos están haciendo en la universidad, y va muy avanzada gracias a Dios, y segundo eh, era muy era supervisor de los pensum de nosotros y le voy a decir algo nosotros hicimos un periplo a nivel mundial con nuestro pensum policial a nivel de oficiales, o sea de cadetes a nivel de oficiales superiores y a nivel de alistado. Fuimos a Chile, fuimos a Colombia, estuvimos en El Salvador, estuvimos en Alemania, estuvimos en varios países, estuvimos en Estados Unidos. Y, y gracias al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, eh, eh, con su agencia ICITAP, que fue la que nos llevó a nosotros modernizar nuestro pensum, no, donde nos lo supervisaron, eh, a nosotros nos decían, pero ustedes tienen un pensum extremadamente de calidad, muy bueno Pero el problema de, de, como usted dice, que llegan en la forma que llegan Nosotros como policía hemos ido cambiando Principalmente aquí, gracias a Dios eh, Hemos logrado bajar esa incidencia de, de los policías llegar en forma represiva donde le, hemos hablado, le hablamos todos los días, nosotros le hablamos en la mañana, en la tarde. Lo que pasa es que no todos somos iguales. No, eso no, es, es correcto. Somos 37 mil hombres, sí, eso yeah. de, o, o más, casi 38 mil, de diferentes culturas, de diferentes tratos sociales, de diferentes eh, condiciones profesionales. Y conducta. Y conducta, y eso es difícil. Pero sí hemos, log hemos logrado bastante. Por ejemplo, aquí, ahora mismo aquí en, en Macorís. Es difícil que usted me encuentre un policía que ande de patrulla, que no ande con su macana y su esposa, evitando ese hecho. Que lleguen con el arma en, en la mano, que condiciones que no, no son posibles. O sea, si la cosa es un problema de una riña, usted no tiene que llegar... Usted, usted no puede poner la violencia, como nosotros le decimos. General, usted tiene que mediar en la violencia. Claro, esa es la idea. General, el pueblo de San Francisco de Macorís, igual que el pueblo general de República Dominicana, siente la inseguridad ciudadana. En las calles los atracos se ven a diario y los motores que roban, en fin, y muchas personas en motores atracando. Eh, la policía con esta nueva adquisición que tiene va a ser más eficiente en los sectores populares porque veo que hay vigilancia en algunos sectores privilegiados y en la parte popular de barrios de pueblo llano como que no hay mucha presencia. No, no, no, no, no, no. nosotros tenemos presencia en todas partes. Eh, nosotros no medimos por, por quién tú eres, sino la sociedad en sí. Mira, eh, se van a poner, aquí van a ver, te estoy diciendo, 51 cuadrantes. Aquí van a haber más de casi 400 hombres en la calle. También vamos a tener la cámara del 911, que son un paliativo extraordinario. Sí, sí, realmente. Eso va a ser excelente. Las cámaras son de tecnología de punta. Son 360 grados fijos, o sea, que ahí no hay escapadera. Que la cámara está dando la vuelta y se perdió de un lado. No, no, no. Esos son 360 grados fijos. O sea, van a estar mirando para todas partes. Entonces, tienen una capacidad, un zoom de más de un kilómetro, ¿eh? O sea, que si te cogió la placa a mil metros, a mil metros te la pone ahí mismo, cerquitita. O sea, eso no, ayuda, no va a ayudar muchísimo. Sí. Pero, pero cuando yo te digo, cuando tú me dices eso, del lo atraco. Ahora mismo, en una reunión que tuvimos con el, con el Procurador, todo el Ministerio Público a nivel nacional y todos los directores regionales y todos los comandantes de departamento, solamente en lo que es C1, creo que, no, C1, no, C2, que es la zona del Palacio, San Carlos, y todas esas zonas, Recuerdo que el señor director paró al comandante de departamento de CEDO. Y él le dijo, coronel fulano, dígame cuántos jovencitos se han sometido por atraco y robo esta semana en CEDO. Habían alrededor de 197 sometimientos de menores de edad por atraco y robo. Entonces ahora, cuando nosotros éramos muchachos, principalmente en Moca, tú y yo, los delincuentes mocanos se conocían y eran todos viejos. Sí, sí. Ahora tú no sabes quién, pues, quién te puede hacer un atraco. Cierto. Porque ahora se le, se, la, so, la familia ha perdido el control de sus hijos. Eso es cierto. Sí, es lo, correcto. Mira, mi hijo anda con un celular que no sirve. Y yo cumpleaños hoy, por cierto, no lo he llamado. Y yo el voy cumpleaños. a tener que felicidades, sacrificar. Felicidades, felicidades. Sí, quiero felicitarlo a los niños sí, aranceos. Cumpleaños feliz. Eh, yo quiero, me voy a sacrificar. Y tampoco tengo hasta miedo a sacrificarme. Porque le voy a, quiero comprar un celular bueno. Porque él lo tiene metido en un saco de arroz que se le mojó. Una... <risa> y yo a mi hijo y el celular dice, papi, me dijeron que 48 era un saco de arroz que tiene. Sí, hey, para hey. ver si recoge el agua ese <risa> Pero yo lo tengo monitoreado. Mis hijos, a mi hijo soy. Entonces hay papaces, como digo yo, que no es que no el, <risa> no, no el término. Yo lo digo cuando voy a reunión conjunta de vecinos. Jocoso, ¿verdad? Sí, hay papaces y mamaces que los hijos llegan con celulares de. 45 mil pesos. No le preguntan. Que yo estoy seguro que nosotros lo tenemos y es... Y no le preguntan dónde lo sacaron. De, sí. llegan, llegan con unos vehículos, unos motores, que por más que me digan a mí que di que, que... que tú das mil pesos, no, no, ¿y de dónde tú vas a pagar ese carro, ese vehículo? ¿Tú no, ¿me entiendes? No. Entonces, no estamos descuidando en eso. Y no nos estamos... Algunas veces, por ejemplo, con la corrida de motores. Uh -huh. Algunas veces lo primero que llegan a la oficina mía son presidentes de junta de vecinos <coughs> no que yo y no, yo le digo si ustedes son los charlatanes porque ustedes son los que saben lo que corren motores lo que hacen su carrera de motores y no nos lo no denuncia rueguenle a Dios que no atropelle un familiar suyo ahí sí ya, va a tener que, sí, que se va, que la justicia y, y lo lo mismo, delincuente, la, la, la, los mismos delincuentes los barrios y las comunidades saben cuáles eh, son los delincuentes no sé, cuando yo te digo cuando yo le hice la introducción esta esta ahorita que yo le dije a ustedes que porque la cantidad de hombres y de vehículos no es que vamos a tener una una tacita de cristal, pero vamos a hacer mucho, porque vamos a tener presencia donde quiera, pero también la sociedad tiene que comprometerse. ¿Pero tiene qué que debe hacer? ¿Qué debe hacer la sociedad? Comprometerse, si ellos no confían, nosotros hemos tratado de llegarle a ellos, eh, yo le digo a ellos, si ustedes no confían en mí, vayan donde el Ministerio Público. Por ejemplo, algunas veces yo le critico a los oficiales míos, al a los jefes de investigación, al comandante de departamento, que a mí me llegue información que debiera llegarle a ellos. Pero por qué? Porque como tú dices, yo voy, yo no tengo problema, la Mire. carneta mía tiene cuatro por cuatro. Y yo a todo el mundo le doy mi teléfono. Cuando yo me vaya de aquí en, en breve, yo le voy a dar mi teléfono en vivo a todo el que quiera. No se puede, sí. general. mira La labor que usted está haciendo aquí es muy buena. Se ha, bueno, se se ha sentido. Eh, debemos, se, ha, se ha sentido. Hemos hecho un gran se trabajo. Se hemos hecho un gran yo, trabajo. Entonces, desde que hace so, algo bueno, se lo lleva. No, no. Entonces, así, San Francisco Macorís no, no, no se merece que no, general. a ocupar. Son señores Nosotros también tenemos como forma de pedir como sociedad. Cuando las cosas claro. marchan, que se sostenga. Oliver, claro sí. ¿qué gana un general? Todos por igual, juntos. Un momentito. que yo una tengo teoría una que te... No, espérese el No, no, pero espérese. <ríe> pero que usted quiere hacer demasiado. No, pregunta. pero hay que preguntarle Mira. a él. Hay eh. que aprovechar. Pero espérese, usted está interrumpiendo? Mira, mire. esta entrevista terminó ya. No, ¿Qué? no es perdón. Yo quiero general. Yo quiero general. General, general. Yo, yo quiero pedirle una, hacerle una pregunta, porque hemos hablado. Usted se salió de, de lo que era la sí, Pero haz la pregunta, haz la, la pregunta. No, de, no ponga a pregunta. tanta arandela. Haz la pregunta, Fran. ¿Qué te está callando? Es que yo no funciono, funciono con presión. No, a, a mí nadie me presiona. En general, por, por, por, por favor. No, El abogado que, tiene problemas. ¿Quién gana un entonces. oficial de su rango? Perdón. Perdón. Pero perdón. ¿Qué es lo Proba que hago? Toda la pasa? pregunta. Se corre riesgo de que haya confusión de la autoridad al momento que entre a funcionar el 911. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Eso, el 911 tiene cuatro componentes y cada componente tiene, tiene su autoridad, que eso no se delega. Por ejemplo, el sistema 911 cuando entre aquí quien nos representa a nivel policial es un servidor. Ah, eso me tranquiliza. Bueno, que no haya confusión. Por ejemplo, en el mango Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El, en Samaná, gracias a Dios, se ha mantenido, el, el, el, el, el, de 0 a 10 se ha mantenido en una media de un casi 50%. El, el objetivo es llevarlo a un 70% y que de 20 en adelante baje a un, a un 5, a un 4%. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros les vamos y le damos... Eh, ya los policías se han ido empoderando del sistema. Porque el problema es empoderar al policía. Principalmente. Ya en, en la terrena, el sistema está casi en un 80%. De 0 a 10. O sea, que ya los policías, desde que el 911 llama, que hay una emergencia. Llegan, o sea, eh, ya conocen la ciudad. Aquí nosotros vamos a tener un problema. Porque la fuerza que no, que no, que no aumentaron, como si fueran 240 hombres. Son muchachos de... De, de, de, de la, academia. Sí, pero son no, de, de, no le, son le, de aquí. Son de aquí. Del Cibao, de Macorí creo que no hay ni, ni dos. Ya. Entonces ellos tienen que aprender. Sí, sí, sí. El sistema. No, el sistema ellos lo saben porque la se le da, da un taller la ciudad. de casi de casi un mes. Tírelo para calle con un local para que Eso aprenda, es lo más, ¿no? ¿no? Sí. Le vamos a a poner un guardia viejo Exacto. para que ellos vayan <risa> aprendiendo lo que es la, la ciudad de. ¿Qué es lo eh, que, que tú tenías al final? Que, ¿Dónde será el centro de operaciones y en, de llamadas? En Santiago. Okay, Eso, yeah. eh, mire, tenga, tienen que estar pendientes que fácilmente, en 15 o 20 días, se va a invitar una comisión de periodistas autoridades, sociedad civil y comercio general, perdón. Al 911 allá perdón, sistema, okay. ¿Eh? le, dígame, dígame con eh, cuando se ponga aquí el 911, este programa tiene que ser ese día. Ese día será el programa de ese Claro, tema. claro. Yo le pido directamente a la producción que de mañana asuma esa responsabilidad claro, pues no, y, no, le, pido general, no, mira, mira y le pido a, hacer. a usted general bueno, también que no, el viernes, el viernes la reunión del 911. Yo le voy a hablar al director ejecutivo del sistema, que es el General Monta Medina, para que me autorice a invitar al Mayor Núñez, que es el encargado de, de, de plataforma de nosotros con el 911, y al señor Correa, que es el encargado de despacho, de despacho 911. Para mí, y yo estoy seguro que él lo va a autorizar, para venir el lunes que viene a de mañana. Ok. O sea, permítame, yo el lunes le confirmo a Francis o le confirmo al, al maestro. Sí, sí, bien. A, usted mismo, okay, le, okay. a cualquiera de ustedes o a soccer, Amado, que yo le confirmo. Ins, ins, ins, insisto en la pregunta. No, ¿Qué gana un general? El... Un oficial de su rango. No, qué? es que yo lo que soy es ganadero y yo lo No, usted es general. general usted qué, ¿Qué era lo que tú quieras? Pero yo quiero saber. Sí, sí. Yo, quiero saber Mira, que yo estoy vendiendo el proyecto de pollo. Hablé con mi hermano José Luis para ver si se anima. A ver si se anima y lo compra. Yo estoy vendiendo sí, el pollo. Porque me voy a retirar del pollo, de los pollos, me voy a quedar ganadero Canadería. No, no, pero en eh, eh, la querías policía Sí, sí Mira, en, en, mira por Yel, favor. él, él, mira no él, no él, puede eh, ser, ¿Cómo se puede decir? Eh, eh, eh, ¿Es él o Jan? ¿El Jan? Jan, ¿El, Jan, ¿El Jan, Jan. Jan. Mira una cosa eh, Quiero dejar claro bien El sistema 911 es un sistema Como dice, emergencia y seguridad Primero A los ciudadanos Y a los amigos Cuando el sistema 911 Hace una llamada por el asunto de música alta, ahí ni el Ministerio Público puede despacharla. Porque eso, eso va, eso se crea una alerta que eso va directamente por Procuraduría, presidencia, policía, DGC, no, eh, eh, eh, DGI. Uh -huh. O sea, eso va a todas las instituciones que componen el sistema 911, esa alerta. Ya no es de que, que ah, no, que la bocina, que. Y, mi, y, y por ejemplo ya se manda al ministerio público no que, que entregues no no hay que poner la multa obligado o confiscarla igualmente que los vehículos y ahí también igual medio ambiente es eh, todo todo y está. Queda un registro verdad todo va registrado muy bien, muy bien. o sea yo le digo a los amigos míos no mira yo, ahí no se puede no me dijo general nada. cuánto ganan hay que pagar hay que ir al ministerio público obligado para que le pongan su multa ya no se puede hacer o, nada. O Entonces se deja procesar. No, no, hay que procesar lo obligado, o esa denuncia. Lo que llegue del 9-1 hay que procesarlo completo. Y segundo, dice el sistema de emergencia. ¿Cuáles son de emergencia Un infarto, una caída que hay trau traumatismo, eh, una elección, eh, una herida cortante que ya no, que no se pueda resolver en la casa, dolores de cabeza o que tú chocaste con una pared que te, ponga, que te den una bolita de golpe una calmante, eso no es emergencia sí. porque se, hay problemas, se han servido problemas cuando se integra ese sistema a diferentes ciudades que llaman por un dolor de cabeza entonces te, llaman al programa, que a de mañana o llaman a otro programa y dicen, ese sistema no sirve yo llamé porque me estaba muriendo cuando, sí, lo, cuando los paramédicos llegan, los médicos llegan del sistema porque cada ambulancia tiene un conjunto completo y Llegamos nosotros, llegamos los bomberos, llega la policía. Entonces, cuando determinamos, nos damos cuenta que es un dolor de cabeza, que es una emergencia. Entonces, eso se crea una alerta de una falsa emergencia. Ya. Así es que ya viene un volante y se llegue. Entonces es bueno que sepan que es para emergencia solamente. No para entonces, caballar. Es para emergencia solamente. Entonces, le voy a poner un ejemplo que pasó en Puerto Plata. Hubo un señor, un elemento, un individuo, no sé quién de qué edad era, que llamó al 911. Pidió una falsa emergencia y llegan todos porque se mueve recursos. Cada claro. vez que se mueve un camión de los bomberos, claro. una ambulancia y una unidad de la policía, es recurso que tú estás moviendo. Y el tipo movió a todo el mundo y no, no la policía se dio cuenta que era una falsa emergencia, que el tipo lo que estaba relajando con el sistema. Ahí está preso. Sí. Sí. Yo, espero que, el... de... yo bueno, espero que le sí metan mismo. por lo menos tres meses para bien, dar un ejemplo. Mismo. Le agradecemos sí, infinitamente presa, la presencia, General Olivense, l... por este programa y le tomamos la palabra. Sí, así que viernes... vamos a coordinar con el equipo de producción del programa para que se haga el, ese programa. El viernes, yo, si Dios quiere, le, le confirmo a usted, maestro, a Francis, ¿Cómo no? ¿Cómo no? A, a mi compueblano, a Jejel Jan y a Masócrates. Sí he confirmado lo de el, no? el señor, el mayor Ureña y el señor... Correa, que bueno, es el que de Pacho y el otro de Plataforma. Le agradezco mucho la presencia. Muchas gracias. Para mí, maestro, para mí es un placer estar a su izquierda. Eh, <risa> Yo le tengo mucho igual, respeto igual para y mí. cariño al maestro. Así es. Cuando tuve como, es re, como rector, es mutuo. teníamos una comunicación muy eficiente Así cuando es. él estuvo allá en la vicerectoría de la Escuela de, de, del, Ministerio del, del Ministerio Público. Público. Así Así es. Francis amigo mío de larga data. No, no, no, no. sí. Sócrates ya no va a mi, a mi, a, a, a, a mi oficina, no sé por qué. Al compueblano lo invito, por favor, a, ahí a mi oficina. Que se ponga presente. Eh, sí, ya. sí, sí, para mí, yo me siento bien. Qué bueno, que usted bueno, me bueno. diga que usted yo gracias, como gracias, poblano, gracias. y yo somos Y Y eh. Usted le dice en la lo oficina. Allá en la oficina, ¿no es En la oficina. Lo yo yo, ella, yo, te lo entonces, ella, te lo <risa> quiero dar mi teléfono antes de irme eh, a la sociedad civil. Atención, el teléfono de general. Sí, eh, mi teléfono es 829-222-1225. 829 222 222 1225 247 y el 849 452 5480. Todo 10. el que necesite el apoyo de la policía y de nosotros estamos disponibles porque yo siempre he dicho que el, mi, el, la sociedad civil es mi policía. Usted que sabe el problema que usted tiene en su comunidad, lo que está pasando y cómo nosotros podemos ayudarlo eso es lo más importante así que muchas muy gracias por gracias, estar... a gracias a ustedes el lunes le confirmo <risa> si esas dos personas están aquí con ustedes bien, aunque bien. yo no pueda venir se los traigo qué finura, qué finura general gracias. Señor. Gracias. señores ah espérate. Eh, eh. quiero quiero Todavía le no, guay, quiero <risa> quiero darle las gracias quiero darle las gracias por invitarme y faltó alguien muy importante que era la dama Carolina quien belleza. Ah, sí. Claro, Eso es, no, es, es la mañana. De Pero, Pero falta la mañana, Carolina. Ya se integra pronto. Bueno, señores, vamos a una pausa. Seguimos con nuestro programa de mañana. Adelante.